Bienvenido, bienvenida a este nuevo vídeo donde te voy a enseñar literalmente el caso real, te voy a enseñar todo que hicimos con un cliente en el lanzamiento de su curso donde facturamos 8.911 euros Es decir, en resumen, por cada euro que invertíamos recuperábamos 6 Entonces cuando tienes estas métricas, cuando, joder, por cada euro que inviertes sacas 6 se convierte en una máquina de hacer dinero. En este vídeo te voy a enseñar literalmente todo. La estrategia, las páginas que utilizamos, cómo lo hicimos, cuáles son las distintas fases... Lo vas a tener absolutamente todo. Así que prepárate, toma asiento, porque es un vídeo de muchísimo, muchísimo valor. Por si no me conoces, mi nombre es Daniel Schepers, soy el fundador de Sé Quién quiere Ser Agency, una agencia de lanzamientos... Y en este vídeo te voy a enseñar, cómo te decía, absolutamente todo lo que nosotros hicimos para lanzar un programa donde facturamos 8.911 euros. Es decir, insisto de nuevo, por cada euro que invertíamos, recuperábamos 6. Y antes de entrar en todas las páginas, en la estrategia y demás que utilizamos, sí que me gustaría dejar claro tres puntos. El primero de ellos es que este lanzamiento lo hice estando en Jordania. Yo vivo en España, pues estando en Jordania, pues imagínate, en un país de, de, de Asia a no sé cuántos miles de kilómetros de casa. ¿Qué te quiero decir con esto? Que a día de hoy, los negocios online, en general, el, el mercado más grande que existe, que es internet, te da la posibilidad de poder trabajar desde cualquier parte del mundo. Ese Es el, el punto número uno que quiero comentar contigo. El punto número dos es que, joder... Los clientes, es decir, las personas que compraron ese curso Las personas que compraron ese programa Estaban felices, estaban encantadas Me decía Víctor, joder, es que Se me echaban a llorar incluso en la, en, en, en la llamada Cuando les vendía el programa sí, Imagínate, no hay nada más bonito ¿eh? que, que, que, joder Que saber que estás haciendo un bien Que saber que estás dándole la solución A alguien que tiene un problema Y el punto número tres Dejar satisfecho a tu cliente Así que Dicho esto, te voy a compartir primero aquí en la tablet, ¿vale? ¿Cuál es exactamente la estrategia que utilizamos? Antes de enseñarte todas las páginas para que tú incluso puedas replicarlas. Que puedas ir parando y puedas replicar estas páginas en tu lanzamiento. O en el lanzamiento de tu programa o de tu curso. Así que bien, voy a conectar la tablet. Vale, el producto que vendíamos costaba 697 euros. Era un producto, bueno, de un valor... Bastante aceptable Tuvimos 12 ventas Es decir, 12 personas compraron Después, y por esto se facturó más Porque hicimos un upsell, un downsell, pero bueno Esto es lo importante y lo que quiero que te quedes con ello ¿Vale? 697 euros, 12 ventas En este caso, nuestro cliente Era literalmente La primera vez Que lanzaba Es decir, que hacía un lanzamiento Ya había hecho varios... Había vendido su producto, pero, digamos, eh, a un precio infinitamente menor, eh, etc. No, no, no había dado este salto tan, tan grande. ¿Cuál era la estrategia? Al costar 697 euros, y para mí cada vez se está viendo menos el hecho de, de vender un producto y que tú le des clic al botón y lo compres, la gente necesita apoyo, la gente necesita soporte, la gente necesita hablar con alguien. Entonces, este producto se cerraba a través de llamada. ¿Cómo lo hacíamos? Mira, todas estas páginas las verás ahora Por eso es súper importante que te quedes Tenemos una primera página que la verás ahora Que es la landing page, que es la página aterrizaje Donde alguien que estaba por aquí Es decir, que estaba en redes sociales Le impactaba un anuncio e iba a la landing page En nuestro caso, es que ahora, ahora lo verás Porque nuestra landing page, ¿vale? Es decir, cuando alguien se registraba en la landing page Nos daba su email, ¿vale? Para que ya pudiésemos tenerlo en nuestra base de datos le apareció una página de gracias que te enseñaré ahora. Entonces, pues de aquí a aquí, es decir, de la gente que visitaba la landing page a la gente que se registraba, es decir, que nos daba sus datos, era de un 50%. Teníamos tan bien hecha la investigación del avatar, estaban tan bien hechos los anuncios que nos salieron a menos de un euro. Menos de un euro. Esto, si, si no tienes de publicidad, da igual. Los costes en, en España suelen estar cuatro o cinco veces más. Es decir, 4 o 5 euros, nos salía a 1 euro Porque estaba muy bien segmentado Estaban muy bien hechos los anuncios Y tenemos mucha experiencia en todo esto Entonces, la gente llegaba súper cualificada A la landing page Y una de cada dos personas Una de cada dos personas Se registraba Y nos daba sus datos Bien ¿Qué es lo que pasaba aquí? Pues una vez que tenía que, que esta persona Nos había registrado, le llegarían Una serie de emails ¿Vale? ¿Vale? una serie de emails. Lo que buscábamos con estos emails era calentar a esta persona. Ten en cuenta que desde que la, había gente que se registraba al principio, entonces para que esa gente no se enfriase hasta el día del taller en vivo, teníamos que calentarla. Entonces hacíamos emails acompañando a vídeos en directo. Durante los últimos 10 días hacíamos, bueno, en este caso el, el experto, Víctor, hacía un... Vídeo en directo. ¿Para qué? Para apretar, para activar gatillos mentales. Confianza. Autoridad. Demostraba que sí sabía sobre el tema. Reciprocidad. Estaba dando contenido gratuito. Estos números al final de espectadores empiezan aquí porque la gente no te conoce, pero poco a poco va subiendo. Bien. Emails. Vídeos en directo y paralelamente, y esto, muy poca, muy poca gente lo hace: tráfico de pago para crear hype. Es decir, habrá gente que, bueno, pues no habrá el email, habrá gente que, que pues no asista a los directos, pero muy poca gente no está en redes sociales. Entonces, le aparecían anuncios avisándole de, ey, quedan tres días, ey, quedan dos días, ey, queda un día. Todo esto. Te lo voy a enseñar ahora para que lo veas y puedas replicarlo, ¿vale? Pero antes necesito que entiendas cuál es exactamente la estrategia. Después llegaba el día, ¿vale? Digamos que esto es previo al taller en vivo. Después llegaba el día del taller en vivo, del webinar, de la masterclass. Llámalo como quieras, ¿vale? Voy a poner taller en vivo. Me gusta que sea un taller en vivo porque es más práctico. Es donde la gente realmente aprende más. En el taller en vivo... Todo estructurado, le pasábamos las diapositivas al experto Todas, exactamente como tenía que ser cada cosa Porque estaba al milímetro Al milímetro Entonces, en el taller en vivo, la gente no podía comprar Si quería entrar Tenía que agendar la llamada Tuvimos aproximadamente como unas... El primer día, ¿eh? Como 30 eh, agendamientos de llamada No sé cómo lo diríamos Pero 30 personas querían agendar llamada Imagínate, nosotros, claro, no no no, no, podíamos, no podíamos meter a tantas personas. Habíamos establecido un límite de 10 para que realmente pues, las personas que entrasen se llevasen un producto de calidad, pudiesen recibir esa atención al cliente. Entonces, las personas agendaban su llamada, aquí se producía la llamada para ver si esa persona bueno, pues, le iba a sacar partido al, al programa, si realmente era para ella, etcétera Y después se producía la venta. Vale, pues esto es para ti, te paso el enlace y pagas Se produjeron Se produjeron 12 Ventas al final Te voy a enseñar ahora sí que sí Las páginas absolutamente de todo Esto es un pequeño croquis Así, desde una perspectiva Desde arriba Pero ahora sí que sí, te voy a enseñar Todo al detalle, así que presta atención Mira Estas son las métricas Que quiero enseñarte primero Vale Generamos 8.911 euros. Por cada persona que hacía clic, es decir, que le aparecía el anuncio y hacía clic, nosotros ganábamos 3 euros. Es decir, o sea, no por cada persona que se registraba, sino por cada persona que hacía simplemente clic. Te aparece un anuncio en redes sociales, haces clic, 3 euros. Tuvimos 2.848 visitas a la página de registro. El experto trajo, bueno, pues tenía una comunidad, pues trajo 28 leads. 28 personas de su comunidad se registraron. A través de la publicidad llevamos 1.455 leads. Esto da un total de 1.483 clientes potenciales. Que nos han dejado su email y su nombre. Si echas las cuentas, esto es súper sencillo, si divides 1.455 entre lo que se invirtió en publicidad, que es 1.425, te da un total de 0.98. 0.98 es lo que nos costaba que alguien nos dejase su nombre y su email, ¿vale? Entonces tenemos ahí, en total, 1.483 personas, porque tenemos la gente que viene de publicidad, pero la gente que, ti, que, que viene del experto, de su comunidad, que son un total de 1.483 ¿Qué hacemos con esta gente? Como te decía, les enviamos emails, publicidad y hacemos los directos. ¿Cuántas de esas personas llegaron al día del taller? 210. ¿Vale? Este ratio suele ser pues, entre un 15 y un 20%. A día de hoy, tal y como están las cosas, está muy bien. 15 y 20% sobre todo si no tienes una gran comunidad que te conozca. Si todas las personas o la gran mayoría de las personas es tráfico frío. Es gente que no te conoce. ¿Vale? Entonces, un 15% en nuestro caso, 210 personas, de las cuales, como te decía anteriormente, el primer día, solo el primer día, agendaron 28 personas. Agendaron, a 28 personas, que estaban interesadas, que querían entrar. Finalmente se produjeron 12 ventas del producto de 697 euros, dos ventas del upsell y una venta del downsell. Es decir, cuando alguien compra, se le vende otro producto, ese es el upsell, y si alguien no compra, se le ha... Vende otro producto que es el Downsell Ya te hablaré en otro vídeo de, de, de esto Así que bueno, sus, suscríbete para no perderte nada de esto Porque es contenido de muchísimo, muchísimo valor Te estoy enseñando literalmente la estrategia que hizo facturar 8.911 euros Para que puedas replicarla Y voy a seguir subiendo más contenido como esto Estoy súper involucrado Por eso es súper importante que ahora mismo vayas al botón y te suscribas Viendo en métricas, en porcentajes, que a mí me gusta mucho ¿Cuánto convertía la página de registro? Es decir, cuando alguien accedía a la página de registro ¿Cuál era el porcentaje para que alguien nos diese su nombre y su email? Y era de un 52% Es decir, una de cada dos personas Y ahora te voy a enseñar cómo está estructurada esa landing page Pero una de cada dos personas nos dejaba su nombre y nos dejaba su email Eso es una completa locura Tasa total de conversión de ventas del embudo, un 1%. Está muy bien. Es decir, un 1% de cada 100 personas, una nos compra. Esto da un total de 6 euros. Por cada lead, por cada cliente potencial que nos ha costado 0,98, sacamos 6 euros. Piensa, o sea, cuando llegas a este punto, esto se convierte en una máquina de hacer dinero. Por cada 0,98 céntimos menos de un euro que tú inviertes, sacas 6. Joder, y todavía hay gente jugando a la lotería. Que si sabes hacer las cosas bien, tienes este tipo de resultados. Y ahora te voy a enseñar exactamente cuáles son las páginas, cómo lo estructuramos, etc. Vamos a lo primero. Eh, vamos a la, la landing page. La página cuando la gente aterrizaba. Cosas importantes. Arriba, lo primero de todo, ¿cuándo es? Es el domingo 12 de diciembre a las 7 horas española La promesa, ¿cuál es la promesa? ¿Qué es lo que se van a llevar si se registran al taller? Los tres secretos sobre nutrición aplicados al cross training para mejorar tu rendimiento en 7 días Ya te he hablado sobre cómo se estructuran los talleres en vivo o los webinars De hecho te voy a dejar por aquí un enlace para que puedas ir a verlo si no lo has visto Pero súper importante... Los tres secretos, o las tres claves Además Aquí, bueno, le ponemos Que las plazas son limitadas Creamos esa escasez No es algo que me guste mucho incluir Pero en este lanzamiento como que Todo se cambió a última hora Es decir, si son limitadas, son limitadas Si no son limitadas, no son limitadas En nuestro caso, iban a ser limitadas Pero a última hora, <coughs> viendo cómo estaba saliendo todo, tuvimos que aumentarlas Entonces, Error mío y para que veas que soy súper transparente No crees algo que no es verdad Y de forma súper honesta Y aquí te enseño mis errores ¿Podría haberlo eliminado antes de hacer el vídeo? Sí, pero quiero enseñártelo de forma transparente Para que veas que yo también cometo errores Aquí hay algo súper importante que quiero que, que veas Y es la rotura de objeciones Normalmente la gente tiene pensamientos Tiene un, esa vocecilla aquí que le dice Joder... Tres secretos sobre nutrición aplicados al, al cross-training para mejorar tu rendimiento en siete días. Ya, claro, pero va, tendré ahora que coger e ir al nutricionista o pasaré un montón de hambre, como siempre me ha pasado. Entonces le dices, hey, que esto y esto que tienes aquí en la cabeza, no, te voy a enseñar una cosa diferente. Súper importante, la, la promesa siempre tiene que tener eso, cuál es su deseo y... Derrumbar sus miedos, sus obstáculos. De hecho, en, en el vídeo de cómo estructurar un webinar te enseño también cómo estructurar una promesa. Nombre y el email. Hay mucha gente que solo pide el email. A mí me gusta el nombre para que queden más personalizados los, los emails. Y le pones aquí arriba. ¡Ey! Regístrate gratis y ahora. Palabras claves. Podía dejarlo perfectamente sin esta cosa, es decir, sin esta frase de introduce tus datos aquí y regístrate gratis y ahora, pero ya lo he demostrado en numerosos lanzamientos que he hecho que poner la frase, es decir, poner la indicación de qué es lo que quieren que qué es lo que quieres que haga y además que es gratis y es ahora aumenta que las personas te dejen su nombre y su email. Aquí un vídeo de, de Víctor que le enviamos el guión para que lo pudiese re redactar, aquí el temporizador siempre creando esa urgencia de, "Ey, regístrate que se acaba." Ey, ¿sabes ahora el momento? ¿Vale? Esa, esa, esa presión. Y pasamos a la, a la segunda parte. Elementos de autoridad. Me has podido ver en My Protein, Prothis, ta-ta-ta-ta. Aumentamos la percepción de autoridad. Apretamos el gatillo de la autoridad. Y aquí <coughs> vamos un poco al el, el, el dolor. ¿no? Identificamos al avatar. entrenas duro, pero nada está cambiando. Y le identificamos con las diferentes situaciones en las que esa persona se haya podido ver. Oye, ¿te pasa esto que no ganas masa muscular? Oye, ¿te pasa esto que no adelgazas? Oye, ¿te pasa esto, te pasa esto? Pues, cuidado. Y aquí lo que hacemos es agitamos el dolor. Cuidado porque es súper importante. Porque es que te puedes lesionar, porque es que eh, te pueden... Eh, es decir, está hecho todo literalmente a medida. Entonces le decimos, oye, tienes este problema, ten cuidado porque le echamos ahí sale la heridita para que escueza y le decimos, pero por eso mismo he creado este taller ¿no? como que, oye, tienes este problema y este problema puede ser así pero he creado este taller, pero esta es la solución es lo que le estamos transmitiendo de forma subconsciente esta es la solución ¿y qué es lo que viene si esta es la solución? personas que ya han probado esa solución testimonios pruebas de que esto funciona de que realmente es verdad Súper, súper importante Y entonces le damos motivos ¿Qué es lo que van a aprender? Secreto 1, secreto 2, secreto 3 Ya he explicado cómo se estructuran estos secretos Si no, vete al vídeo que tendrás por allí Y los ves de nuevo Todos los secretos están hechos a medida De forma estratégica Veo mucha gente que se inventa los secretos O las claves a su manera No, están hechos a medida ¿Quién imparte este taller? Volvemos otra vez a lo mismo. Foto de Víctor y elevamos su autoridad con este texto. La gente quiere saber quién se esconde detrás del taller. Si te das cuenta, todos los CTAs, todos los botones a la acción, los Call to Action cambian. Por ejemplo, registrar mi plaza ahora. Aquí tenemos otro. Quiero aprender todos los secretos. Regístrate gratis ahora Veo que mucha gente siempre pone el mismo CTA Copia el botón, lo duplica en todos los sitios No, trata de variarlo Es decir, si le estás hablando aquí De los secretos Pon ese CTA Que, es, que tenga coherencia con lo que, con lo que acaba de leer Y por último Este taller es para ti si quieres Y le hablamos de los deseos Tan, tan, tan, tan, tan y tan ¿Vale? Landing page los si quieres, vete mirando <ríe> Esto es súper importante también para, A la hora de hacer publicidad en Facebook Este sitio no pertenece a Facebook ta, ta, ta, ta, ta. ¿Dónde iba la gente cuando Se registraba aquí? A la página de gracias Cuando una persona aterrizaba aquí En nuestro caso el porcentaje era de un 52% Es decir, dos Una de cada dos personas pasaba aquí <ríe> ¿Aquí qué es lo que hacíamos? Le damos la enhorabuena, súper importante, felicitarle Le decíamos, oye, esto es lo que queda volvemos a crear esa, esa urgencia de Ey, esto es lo que queda para que empiece Y este es el último paso que te queda Te explico cómo lograrlo en este breve vídeo Cómo lograrlo No cómo hacerlo, no Cómo lograrlo, es como, hostias, yo quiero lograr eso Yo quiero, yo quiero conseguirlo Y entonces en ese vídeo lo que le explicábamos son los siguientes pasos Que son súper importantes Punto número uno que agenden las fechas en el calendario. Aquí le dábamos un botón, bueno, le ofrecíamos un botón donde automáticamente, cuando pinchaban, se agendaban las fechas en el calendario. De esta forma, la persona, cuando si tenía, pues le salía alguna tarea o le salía alguna otra cosa, miraba el calendario y decía, ay no, es que el día 12 tengo el taller en vivo, no puedo, tengo que asistir ahí. Y cuando llega el día 12, lo ven en el calendario, saben qué día es, etcétera. Lo que no está en el calendario y esto me pasa a mí en, en mi día a día, lo que no está en el calendario, no vale. Se olvida, no sirve, no puedes retenerlo. La mente no está hecha para retener ideas. Entonces, súper importante, creamos este botón para que pudiesen agendar de forma automática el día del taller, además con el enlace a la sala, es decir, con el enlace para que pudiesen asistir a la sala. Esto lo hicimos a través de Links. ya te contaré más de esto en, en, en siguientes vídeos, por eso es súper importante que te suscribas, que vayas al botón, lo pinches y te suscribas. Joder, que esto parece un curso gratuito que te estoy dando. Uf. <risa> Paso 2, canal de Telegram. Podemos utilizar canal de Telegram, canal de WhatsApp, etcétera. A mí me gusta más Telegram por tema de estadísticas, porque puedes eliminar mensajes, etcétera. Y es súper importante tener otra vía más de impactar a las personas. Además, Telegram es muy potente porque no hay mucha gente que utilice Telegram. Entonces, si lo utilizan, simplemente va a ser para ti, para tu lanzamiento. Entonces, los únicos mensajes que van a recibir son los tuyos. Cuando se active la notificación, vas a ser tú. Y eso es súper, súper importante. No dejar todo reducido al mail. Utilizar también diferentes tipos de comunicación, como es el, el canal de Telegram. Y suscribir al canal de YouTube. Oye, Dani, ¿pero qué pasa? ¿Que querías más suscriptores? No. En el canal de YouTube lo que hacíamos eran los directos. Recuerda que los 10 días previos al taller en vivo hacíamos directos para activar esos gatillos, de reciprocidad, de mira todo lo que te estoy dando gratis, de autoridad, de hostias, todo lo que sabe este tío. Además, durante esos directos mostrábamos pruebas, creábamos hype para, para el día del taller en vivo, etcétera. Y le avisamos aquí de, oye, revisa todos los días tu correo. Revísalo porque te vamos a enviar piezas de contenido, etcétera. Bien, hemos visto ya... La página del taller en vivo. Y la página del registro. Hemos visto la página del último paso. Vamos a... Vamos a ver qué nos quedan por aquí. Vamos a la página de la entrevista. ¿Vale? Cuando lo, se terminaba el taller en vivo, <coughs> la gente agendaba una entrevista. ¿Vale? No se podía comprar, ya te he dicho que no me gusta que la gente compre con un botón, sino que tenga alguien al teléfono, pueda disipar sus dudas, etc. Entonces la gente agendaba su entrevista. Este enlace se compartía al finalizar el taller en vivo y durante los días posteriores a través de email que te enseñaré más adelante cómo los hicimos, cómo, cómo estuvieron esas secuencias creadas. Entonces, oye, antes de que entres al programa, tengo que asegurarme de que esto es para ti y le vas a sacar partido. Entonces, un breve vídeo de Víctor explicando por qué deberían agendar esa llamada y aquí, algo súper sencillo, con Calendly. Creamos ese calendario para que la gente pudiese agendar la llamada de 30 minutos y hablar... Con Víctor o alguien del equipo ¿Vale? Aquí la gente lo que hacía Reserva su llamada y durante la llamada Se veía si el programa es para él o para ella Y en ese caso se le daba la oportunidad De que accediese, súper sencillo Esto lo creamos con Calendly y poco más o sea, Aquí hay poco más que hacer ¿Qué más cosas tenemos por aquí? Bueno, esta es la página de ventas Como ves la página de ventas, tenemos aquí activado El botón de Whatsapp para pues en caso De que haya alguna duda o lo que sea Se le pueda enviar un mensaje de forma Instantánea Aquí es la promesa, que estuvimos bastante tiempo trabajándola. Aprende a comer y a gestionar tu alimentación para potenciar tu rendimiento en el box, verte bien y conquistar tu mejor versión. Antes de llegar a este punto, hicimos un estudio brutal del avatar, les enviamos encuestas... Bueno, o sea, fue una auténtica locura. Pero ya lo sacamos. Aquí, bueno, un, un vídeo de Víctor, agenda tu entrevista ahora... Y pues un poco de... Seguimos, seguimos aquí la, la, la, la fórmula pastor, ¿no? Problema, agitación, solución, testimonio, oferta y respuesta, ¿no? Y toma acción. Eh, bueno, aquí le hablamos del problema, aquí lo agitamos, depende de tu alimentación. Aquí le ponemos la solución, con Cross and Food Program vas a lograr esto, esto, esto, esto, esto... esto ta, ta, ta, ta, ta, ta, testimonio, oye... Mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira. Además, te pasará pasarás todo lo que aprenderán. Le hablamos de la oferta. Vas a aprender esto, esto, esto, y además esto, esto, esto, y estos bonus, y estos son los módulos. Y además, por, la, por tratarse de una oferta de lanzamiento, tendrás cuatro bonus extras gratuitos. En próximos vídeos te hablaré de cómo deben ser los bonus que hagas a tu oferta. Así que es súper importante que te suscribas si quieres aprender ¿Cómo estructurar los bonos de tu programa? Porque no son al tuntún, sino que cada bonus lleva una metodología. Cada bonus tiene un respaldo detrás. O sea, el bonus de 24 horas, bonus de 48 horas, bonus de acción rápida, bonus de, 24, de últimas 24 horas sorpresa. Te hablaré de esto en futuros vídeos, por eso es súper importante que te suscribas. ¿Cómo funciona? Y le damos la garantía, ¿vale? En todos los CDAs, nadie podía comprarlo, simplemente agendar su llamada. También paralelamente, y te enseñaré esto eh, cuando te enseñe las campañas de publicidad, teníamos lo que llamamos la pizarra de la fama, que era una página entera, entera, entera, entera, con los testimonios, con los testimonios, y llevábamos aquí a la gente, entonces la gente veía, decía, hostia, si, es que este, si esta persona ha podido, yo también puedo, un montón de testimonios en vídeo, en imágenes, de todo, de todo, de todo, de todo, y esto... No tienes ni idea de la capacidad de conversión que tiene. La gente necesita ver pruebas, necesita verse identificado o identificada. Entonces, pinchaba aquí y le llevaba a la página de Agendar Llamada. ¿Vale? Súper importante lo de los testimonios. Si estás empezando si no tienes, no pasa nada. Tú eres tu propio testimonio. Pero si ya tienes, ya has trabajado con clientes, trata de crear una página exclusiva con los testimonios. Y ahora te voy a enseñar las campañas de email, cuáles fueron las secuencias que creamos, cómo las creamos, cuántos emails pusimos en cada una, cuáles eran los objetivos, etc. Todo esto te lo voy a enseñar aquí. Y por último te revelaré un pequeño tip, un pequeño truco que a nosotros nos ayuda muchísimo en nuestros lanzamientos y que considero que es de vital importancia. Y no hay un lanzamiento que no haga sin este pequeño tip que te voy a revelar hasta el final. Pero antes te voy a enseñar cómo Estructuramos las campañas de los emails. Bien, ya estoy aquí en la herramienta de email marketing. En nuestro caso utilizamos Active Campaign. Para mí es la que más me gusta. He probado Mailchimp, eh, Keep, que es bueno, Infusionsoft. Y la que más me gusta como CRM es Active Campaign. Entonces te voy a enseñar súper rápido las automatizaciones que tenemos. La primera, la del lanzamiento. ¿Vale? En esta automatización lo que se pretende es. Bueno, pues, se le da la bienvenida, se le dan los enlaces más importantes, pues, Telegram, calendario y YouTube. Y después, nosotros, bueno, pues, tenemos como diferentes objetivos a la hora de redactar los emails, ¿no? Pues, por ejemplo, agitar dolor más el grupo de Telegram, dar valor más motivos por el que deben registrarse, etc. Y cuando ya va llegando el día, se activan los objetivos. Oye, quedan tres días antes del taller en vivo. Entonces, se le envía este email, oye, quedan dos días si se le envía este email, de esta forma lo que conseguimos es que da igual cuando la persona se haya registrado que automáticamente con este objetivo en campaign se transportará o se trasladará aquí con el con los emails después del taller igual es decir, día después del lanzamiento y automáticamente todas las personas van al día después del lanzamiento dos días después del lanzamiento y todas las personas van a dos días después del lanzamiento. Cada email tiene un, un objetivo, cada email tiene un motivo, un porqué. De nada sirve enviar emails por enviar, sino que cada email debe tener un porqué. Después hay otra campaña que utilizamos, que es la invitación a la newsletter. Es decir, personas que ya tenían su base de datos Víctor, el experto, entonces le hacíamos una invitación para que se registrasen al taller en vivo. ¿Vale? Además, partíamos de la base de, oye, si esta persona ya está registrada, pum, finalizamos la automatización. No quiero que le envíes más emails, porque el objetivo ya está cumplido y el objetivo es que se registren. Entonces aquí hacíamos una secuencia de unos cuatro emails, donde en cada email, bueno, pues si la persona se había registrado aquí al taller en vivo, finalizábamos la automatización. Y así sucesivamente. El objetivo era muy claro y era que se registrasen al taller en vivo. Estos emails se lo enviábamos. A la base de datos que ya tenía Víctor Y por último, y esta es una de las que más me gusta La invitación diaria Es decir, todos los días Había un directo, como te comenté Y eh, hacíamos una invitación diaria Todos los días, directo 1, invitación 1 Directo 2, invitación 2 Directo 3, invitación 3 Todas ellas con objetivo, ¿para qué? Para que aumentásemos la tasa de asistencia Es decir Cuando había un directo Dos horas antes o una hora antes se le envía un email, oye, voy a hacer un directo, voy a hablar sobre esto, haz clic aquí, prepara tu snack favorito y entra. Y de esta forma conseguimos más asistencia en los directos. Todos los emails con todas las plantillas, con todos los flujos, lo tendrán las personas o los futuros alumnos de la incubadora de lanzamientos. Que te recuerdo que tienes aquí abajo el enlace para apuntarte a la lista de espera y que seas una de las primeras personas en enterarte de cuándo abramos plazas. Estoy súper emocionado Esto ha sido un poco todo Te voy a enseñar ahora las campañas Hablaré, voy a hacer una reunión con Juan Para que te enseñe el súper rápido En 2-3 minutos las campañas de publicidad Y te enseñaré cuál es El elemento indispensable Y que no voy a faltar en ninguno De mis lanzamientos Y que muy poca gente lo utiliza Y es motivo de error Así que bueno, vamos a llamar a Juan Que él te enseñe las campañas, cómo lo hicimos, etc Y después te paso a revelar este elemento. Bien, ya estoy aquí con Juan, que fue el encargado de, de realizar todas las campañas y de conseguir los resultados que conseguimos entonces, nada, te paso la batuta, Juan, explica un poco por encima las campañas, sí que es importante que toda, la, toda esta información los creativos que utilizamos, la descripción que, que utilizamos, o los copies en los anuncios, lo tendrán los alumnos, los futuros alumnos de la incubadora de lanzamientos que recuerda que es un programa donde te enseñaré a Literalmente, cómo hacer lanzamientos, cómo replicar esta habilidad Tienes la lista de espera para que te apuntes Aquí abajo en la descripción Y el programa sal saldrá en febrero de 2022 Pero mientras tanto, puedes ir apuntándote a la lista de espera Que tienes aquí abajo el enlace Y ahora sí que sí, Juan Todo tuyo Y cuenta Esta no es la voz de Juan, esta es mi voz Pero el audio se grabó tan mal que, bueno, pues me parecía que es súper importante que, que entendiese exactamente qué es lo que hicimos Así que te voy a contar un poco qué fue lo que, lo que explicó Juan Hicimos diferentes campañas, abajo ves el presupuesto que hemos gastado 1.425 euros El CTR que tuvimos, el click through, through rate, era de 1,69% Pero ahora vamos a entrar en profundidad en las campañas, ¿vale? Vamos a ordenarlas para que veas un poco los, los costos que obtuvimos y eran unos costos literalmente ridículos, es decir, por registro completado, por, por cada persona que ponía su nombre y su email y aceptaba, no salía entre 0.53, 0.67, 0.93. Sí que es cierto que hay algunas campañas con bueno, pues, 1.29, 1.40, 1.61, pero que se fueron apagando. Las importantes son las que están ahí. Y es que conseguimos 582 registros completados, 445, etc. Lo que es una auténtica locura. Además, si miras el CTR, es decir, de cada 100 personas, ¿cuántas hacen clic? Es alucinante. Y más sabiendo que todo esto fue tráfico frío. Es decir, personas que no nos conocían. También hicimos una especie de segmentación con vídeos regionales que bueno, el coste pues no bajó de, de, de... o sea, estuvo un 89, CTR estaba bastante bien, superaba el, superaba el 1, pero sí que es cierto que no tiró como el otro, eh, los otros anuncios que te he enseñado. No obstante, estaba muy muy bien. Posteriormente hicimos también las campañas de hype, avisando de los días previos al taller, y las campañas de inscripciones abiertas de, oye, hemos abierto las inscripciones al taller en vivo. En este caso... El CTR es más elevado porque ya son personas Que nos conocen, que han asistido al taller O que han recibido nuestros emails Por eso mismo el CTR Es bastante más elevado Porque ya son personas que nos conocen Ya saben un poco de qué van Etcétera, pero los costes totales y, y es lo que quiero que veas Es que nos, bueno, invertimos 1425 euros En publicidad y recuperamos 8.911 euros Todas las todos los copies, todos los creativos y todo, absolutamente todo lo que hemos eh, trabajado aquí, lo tendrán los futuros alumnos de la incubadora de lanzamientos. Que te recuerdo que puedes registrarte o apuntarte a la lista de espera de forma gratuita. Solo tienes que ir al link de la descripción y ya está. Y ahora sí que sí, te voy a enseñar cuál es ese elemento fundamental que no puede faltar en ninguno de nuestros lanzamientos. Bueno, pues. Ya estamos aquí a punto de terminar el vídeo y el elemento es un calendario De nada sirve ir como un loco a crear todo, la landing page, la página de ventas, el taller Si no tienes un calendario, si no sabes qué es lo que toca hacer cada día Nosotros utilizamos un calendario, además lo dividimos por colores en función de qué es lo que le toca hacer a cada persona Esto es algo fundamental e imprescindible porque así nos marcamos fechas, es decir, antes de este día o este día tiene que estar esto creado y de esta forma llega el día, el taller en vivo llega el día de, de cuando se produce la venta y estamos relajados porque ya hemos hecho todo lo que teníamos que hacer y sabemos qué es lo que nos toca hacer eso es súper súper importante, este calendario le tendrán también los alumnos o los futuros alumnos de la incubadora de lanzamientos, que te repito ya por última vez tienes aquí el enlace abajo para registrarte a la lista prioritaria lista de espera eso es todo, suscríbete para más contenido de, de este estilo Porque, vengo con muchísimo valor, con muchísimos casos Te voy a enseñar absolutamente todo, habrá sorpresas, regalos Así que es súper importante que vayas al botón, te registres Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao! Este vuelo ha llegado a su destino Y ahora es momento de desembarcar y tomar acción Esperamos que haya tenido un buen vuelo y no olvides suscribirte para recibir los próximos billetes gratuitos con destino a la nueva realidad paralela.